Vale, pues vamos a arrancar. Nada, muchas gracias a todos por venir. Veo algunas caras nuevas, así que eso está bien. Eh, vale, para lo que, los que no os conozcáis eh, WordPress Barcelona, lo que normalmente hacemos es, eh, en nada, dos o tres minutos, presentamos un poco lo que es el grupo de WordPress Barcelona, las redes sociales y demás que tenemos donde nos podéis encontrar. Y eh, da, ya damos paso a la persona que, que dé la charla, que en este caso es David, que lo tenemos por aquí. Y normalmente la charla suele ser entre 40 a 50 minutos. Y una vez acabamos, pues tenemos unas empanadillas y unos refrescos. Y así podemos hacer un poco de networking para que no solo sea la charla como tal. ¿Me oís bien al final? ¿Sí? Vale. Es que es la primera vez que estamos aquí haciendo la charla, entonces no sabemos muy bien cómo, cómo va la película. Vale, pues básicamente el grupo de WordPress Barcelona es un grupo de meetup en el que nos juntamos diferentes perfiles para hablar de WordPress en general y bueno, de desarrollo web en general y WordPress en particular y lo que hacemos es que nos juntamos una, una vez al mes suele ser el tercer viernes de mes y ahora además estamos estrenando eh, sitio, localización, que es aquí en el Canodrum los que nos habéis seguido en las últimas ediciones. Habéis visto que después de pandemia nos hemos movido un poquito, porque conseguir local en Barcelona es bastante complicado y hemos acabado aquí en el Calladrum. En principio, lo que, la idea, ¿vale? porque al final nosotros estamos un poco en la cara visible de todo el grupo de WordPress de, de Meetup, pero al final somos todos. La idea es un poco poder hacer diferentes meetups, diferentes charlas que abarquen diferentes perfiles. Es decir, no solo temas técnicos, no solo temas de SEO, no solo temas de LMS, como va a hacer hoy David, sino que puedan haber temáticas y, y meetups relacionadas con cosas que nos puedan interesar a todos. ¿vale? O sea que si tenéis alguna idea, tenéis alguna propuesta, alguna inquietud, decírnoslo a alguno de los organizadores o nos mandáis un email por la web o cualquier cosa para que de cara a buscar futuras charlas o hacer futuras meetups que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Porque si no, solo haremos de lo que nos gusta a nosotros y nosotros estaremos contentos, pero al final los que lo, veis las charlas son vosotros. ¿Dónde nos podéis encontrar? Pues principalmente en, o en nuestro canal de YouTube, donde desde pandemia estamos grabando todas las sesiones en vídeo, igual que esta también, así que las podéis ver una vez se, se acaba la, la meetup como tal. Tenemos también el perfil de Meetup, que la mayoría de vosotros o bien nos conocíais antes o nos conocéis a través de Meetup.com o el widget este de WordPress que sale en el administrador que te va diciendo las siguientes Meetups que hay. Pues yo era uno de los que pensaba, este widget no sirve de nada. Y es uno de los que más gente, gente ha dado a conocer la, la Meetup. Y luego, en, bueno, también subimos las charlas en WordPress TV. Si quien no conozca la web de WordPress TV, eh, vale todo su peso en oro, porque es una web en la que se suben todos los vídeos de todos los eventos que se hacen a nivel mundial relacionados con WordPress. La mayoría de Meetups que graban y casi todas las WordCamps se graban en vídeo y tenéis allá todos los vídeos. Es verdad que hay muchísimos que están en inglés o en otros idiomas, pero bueno, si buscáis una temática en concreto o alguna cosa muy particular, seguramente que la encontréis allá. Y luego además tenemos nuestra web de wordpressbarcelona.com y como hace poquito que la tenemos y nos ha quedado muy cookie Voy a poner un vídeo que es más fácil de entender. Vale, tenéis la sección de eventos donde tenéis todos los eventos que hemos ido dando y además cada uno está etiquetado con la temática de ese evento y si vamos a cada evento de forma individual, pues tenemos el vídeo de la grabación, la información de dónde está la localización, desde aquí podéis acceder a Meetup para registraros, hay el texto del evento, si una vez se acabe la charla nos pasan los slides, también están los slides y no sé si... Creo que ha muy rápido. Pero hay una sección de... Si no, lo enseño directamente y acabamos antes. Okay. Ahora Y luego tenemos una sección con todos los ponentes, que es toda la gente que ha venido aquí a dar alguna charla. Pues si os ha gustado la forma de dar la charla, la temática, o queréis contactar con esa persona o lo que sea, pues los tenemos todos aquí listados. Por ejemplo, tenemos aquí a David, que es el el que va a sufrir hoy, y pues tendría aquí todas las diferentes charlas que ha dado, etcétera, etcétera, y los links a sus redes sociales, etcétera, etcétera, ¿vale? Seguimos. Es importante decir que está en construcción. ¿eh? Sí. sí, está un poco en construcción, pero bueno. <ríe> Mira, ahora sí que cargo el vídeo, ¿eh? si es que no, la ley de Murphy es la hostia. Vale, a ver si lo puedo pasar. Vale, ¿quién somos los culpables de todo esto? Ir pasando cada uno aquí a presentaros. Pues sí. Yo ya no lo sabes, pero yo he estado dando la chapa antes. ¿eh? Ay. Bueno, ya os he dicho antes que soy Nora y aparte de la chapa que os di antes, pues soy diseñadora, soy la única diseñadora del grupo. A veces soy la única diseñadora de las meetups, pero muy contenta de ello. Y nada, soy autónoma, hago experiencia de usuario e interfaces, para WordPress y lo que toca, y de manera responsable, además. Mm. Conti, Nuria. Hola, yo soy la Núria, y soy desarrolladora, hago plugins, temas a mida y bueno, me em dedico a eso desde hace muchos años. Ahora también me dedico a hacer desenvolupament en React, y o, aspiro a hacerlo al menos, <ríe> y aquí estoy. Conti. Bueno, pues yo soy José Conti, soy desarrollador, especializado últimamente desde hace unos años en WooCommerce y soy WooCert Party Developer. No sé, ¿qué más puedo decir? Sí. Vale, yo me llamo Juan Cadía, soy programador front-end, programador de lo que se ve, para que se entienda lo que hago. Y tengo un, mi propia marca, mi propio estudio, que se llama jdevelopia.com, donde hacemos temas y plugins de WordPress a medida. Vale, dar las gracias a los patrocinadores. Por un lado tenemos a Canodrum, que es quien nos cede todo este espacio para que podamos hacer las diferentes meetups, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos a SiteGround, uy, perdón, que es la empresa que nos patrocina la parte del pica-pica que tenemos cuando acabe la charla. SiteGround, quien no lo conozca, es una empresa que ofrece hosting especializado, creo que es para WordPress, para WooCommerce... PrestaShop y alguna cosa más, ahora igual me estoy colando, pero para WordPress y para WooCommerce, seguro, ¿vale? Y aparte, el hosting es bastante, bastante bueno. ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos a David Perálvarez que nos va a dar una charla que se llama Factores a tener en cuenta a la hora de crear una academia online con WordPress. Ya tenemos también la siguiente charla programada, que se llama El poder de CSS, que la dará Alex Martí, y como el nombre indica, pues es sobre CSS. Y nada, simplemente recordar que las Meetups son para el beneficio de la comunidad WordPress en su conjunto, no de individuos o empresas en <risa> concreto. Y ya llegados a este punto, os dejamos con David. Oh. La presentación, mal, ¿no? sí. Esto ¿Quieres que te presente yo? O te has... Ah, no te preocupes primera página, por eso... Me... ...ah, vale... ...vale, vale todo tuyo... Merci. ...bueno, muy buenas a todos... ...y muchas gracias por haber venido a esta charla... ...en la que voy a estar hablando, como ha dicho Juanca... ...de los factores a tener en cuenta a la hora de crear... ...una academia online... ...y lo primero que quiero preguntaros es si os suena un poco... ...esta portada... ¿Que, ...¿podéis levantar la mano a quien os suene? ...bueno, pues quien no sepa lo que es esto... Son unas novelas que yo me leía de pequeño, que se llaman Elige tu propia aventura, donde el lector era el protagonista de, de la novela. Tú ibas leyendo y conforme ibas leyendo tenías que tomar decisiones todo el rato y según lo que decidías avanzabas más en la historia, retrocedías, etc. Pero al final lo importante era que tenías como distintos finales. ¿vale? Y la razón por la que he elegido hacer esta temática en esta charla, por un lado es porque estamos en viernes y si no seguramente la temática que estoy explicando os dormiríais, y la otra razón es que porque cuando estamos creando una academia online solemos pensar que se pueden crear todas con el, de la misma forma. Y lo cierto es que dependiendo de las decisiones que tomemos va a cambiar totalmente lo que tengamos que hacer. ¿vale? Por eso quiero que os quedéis con esta idea que es muy importante. Y sobre todo aquí vais a ser vosotros los protagonistas de esta historia vale y vamos a intentar que no la caguéis. ¿Por qué digo que no la tenemos que cagar? Pues básicamente porque cuando creamos una academia online que va a ser un negocio, hay pasta en juego, ya sea nuestra pasta o sea la pasta de nuestro cliente, ya que a la hora de hacer una academia, o de trabajar en este caso con WordPress, vamos a tener que invertir en plugins premium. Son plugins que normalmente no son baratos, tienen un coste pues ya medio elevado y es por ello que es importante que nos hagamos todo un conjunto de preguntas y no lo hagamos todo a lo loco para no invertir dinero en vano. Bueno, como os he dicho, voy a hacer esto como si fuera un poco una especie de, de historia de aventura y el narrador que os va a dar la turra hoy soy yo. Me voy a definir hoy en este personaje como el tío de las academias online y básicamente me defino así porque toda mi vida, toda mi vida profesional gira en torno a la formación online. Llevo desde 2015 con mi propia academia online. También llevo como unos tres años que estoy especializado 100% trabajando con clientes, creando academias de todo tipo, llevándoles sus academias. Y finalmente tengo un podcast junto a Francesc Barbero, que no sé si algunos de aquí sé que conocéis, que se llama Instructores Online y estamos siempre hablando de, de la figura del instructor online e entrevistando a, a profesionales de, de este tipo. Y además quiero que vosotros también seáis un personaje, ¿vale? os vais a tener que meter en la piel de Hermenegilda, el nombre lo he pedido a un voluntario que está aquí en esta sala y he dicho que no sabría si... Es posible que le cambie el nombre vale a lo largo de, de la aventura. Y básicamente, her, ya no me acuerdo, Hermenegilda lo que quiere es crear una academia online, ¿vale? Pero tiene muchas dudas. Entonces, para ayudar a, a esta señora, a esta joven, vamos a tener un, un guía. Esto va a ser como una especie de, como digo, de aventura. El guía que vamos a tener es una máquina que viaja en el espacio-tiempo y como comprenderéis luego, esta máquina es una excusa para luego poder cambiar de tema de uno que no tiene nada que ver. ...y vamos a aprovechar a esta máquina, ¿vale? Entonces, deciros que si en algún momento... ...cuando esté describiendo alguno de los factores... De, ...de Academias Online... ...vosotros creéis que se puede hacer de otra forma... ...lo que voy a explicar... ...o tenéis alguna duda... ...por favor no os esperéis hasta el final... ...y como aquí pone... usar la poción mágica que tenéis debajo de la silla... ...si comprobáis... ...y me interrumpís, ¿vale? No hay nada debajo de la silla, ¿vale? Lo digo, que esto no, no se me hago pop. ...vale, pues dicho esto... ...es que estoy todo el rato así... ...no sé por qué, tengo aquí esto delante... Vamos a empezar. Bueno, imaginamos que... Eufrasia, le voy a llamar, que me cuesta menos... <risa> ha venido, bueno, dando, a, se ha montado en la máquina esta espacio temporal y ha venido a parar a esta especie de, de mercado de zoco que vende cosas muy suculentas. No sé bien bien qué son, pero la cuestión es que al ver todo, todo este mercado, Eufrasia se hace una pregunta. La primera pregunta que se hace es ¿cuántos cursos podría vender en su academia? Cuando estamos creando una academia online, podemos tener distintos objetivos. Puede ser vender un único curso, puede ser empezar con uno y luego más, o puede ser directamente tenemos claro que queremos vender varios cursos. Entonces, mi objetivo con esta charla es que para cada una de las preguntas yo voy a decir una combinación de plugins que podéis utilizar para que así, si el día de mañana afrontáis un tipo de proyecto de este tipo, eh, no sea tan complicado saber por dónde tirar y ahorraros las horas que, en base a mi experiencia, he podido ir indagando. Vale, si queremos vender un único curso, y aquí hago hincapié con esto, es decir, que tenéis clarísimo que solo vais a hacer un único curso y no varios, en este caso no va a ser necesario utilizar lo que se llama un LMS. Un LMS, ya di dos charlas anteriormente en Meetups, es lo que se conoce como un Learning Management System, un sistema de gestión de aprendizaje, y para que se entienda fácilmente es un plugin de WordPress, normalmente premium, que nos permite crear cursos, lecciones, módulos, etcétera. Pero eh, si estamos trabajando con un, un, un único curso, realmente podríamos tirar con lo que se llama un Custom Post Type. No sé si sabéis lo que es. ¿Sabéis? Lo? ¿Alguien no sabe lo que es un Custom Post Type? Pues, ¿sabéis que en WordPress tenemos entradas y páginas? Pues, un Custom Post Type es un tipo personalizado de dato y lo que hace este plugin que he puesto aquí eh, es crear uno nuevo. Por ejemplo, podéis crear el tipo de dato lecciones. De manera que cuando creáis este tipo de dato, podéis subir el contenido de vuestro curso y luego, con el, gracias al, al uso del de, de plugin Restrict Content o Restrict Content Pro, que es la versión Premium, se podría dar acceso y cobrar a cambio de ese contenido. Os quiero decir una cosa primero, que no os tenéis que quedar con el nombre de nada, ¿vale? esto diapositiva luego las vais a tener. Y que sepáis que cuando... No sé qué ha salido en pantalla. Cuando salga el... Ay, perdón. No, yo estoy haciendo broma, ¿eh? O sea que no... <risa> Cuando se va de color verde el nombre quiere decir que el plugin es gratuito. Cuando se va de color rojo es que es premium y lo que veáis de color amarillo es que en base a mi experiencia es lo que yo elegiría. Vale, cuando tenemos claro de que vamos a vender más de un curso, aquí ya intervienen más, más plugins, ya interviene lo que es el LMS, lo que he dicho antes. Es decir, si vamos a crear más de un curso nos facilita la tarea al tener un plugin que, es, que sea muy sencillo el poder crear lecciones, módulos, etcétera y poder configurar estos cursos. Y durante toda la charla yo me voy a centrar únicamente en dos plugins que son LearnDash y Sensei Pro, que Sensei Pro es la versión premium de Sensei, no sé si los conocéis, pero son como los dos más conocidos y los dos más solventes y que mejor comunidad tienen. Y en el caso de esto, de querer vender varios cursos, lo podéis hacer directamente con LearnDash sin nada más, lo que pasa es que es un poco limitado, eh, a pesar de que, como diré luego, se integra ya en todas las pasarelas de pago, bueno, en PayPal y... y y Stripe es un poco limitado en cuanto a, a que sea muy versátil. Entonces, si queremos hacer, por ejemplo, tener otras pasarelas de pago o que sea todo más fácil, yo os recomendaría que utilicéis LearnDash junto a WooCommerce. Y en este caso existe una extensión que se encarga de unir ambos, que los crearon los propios de LearnDash. Y finalmente, si en lugar de LearnDash os gusta más Sensei, que es como su principal competidor hoy en día, eh, y son muy parecidos porque antes no eran demasiado parecidos, Sensei estaba bastante por detrás, pero ahora ya han llegado a un nivel que casi todas las, las características de uno las tiene el otro. Pues podéis unir también Sensei más WooCommerce porque son de los mismos creadores y es muy sencillo de, de integrar. Vale. Ahora imaginemos que Eufrasia ha cogido otra vez la máquina espacio-temporal y ha aparecido en esta especie de cadena de montaje, que parece un poco la cadena de montaje de, de un posible Amazon, y le viene a la, a la cabeza la siguiente duda. ¿Cómo se podrían distribuir los cursos? ¿Cómo se podrían vender los cursos de su academia? Pues básicamente tenemos varias opciones. Una es que queremos que se vendan por unidad, es decir, la persona entra a la academia, compra un curso y lo tiene, se venden por separado. Los podemos vender por bundles, es decir, por conjuntos de cursos. Si tenemos cursos de una temática en concreto, pues podemos unir varios y directamente pues, hacer promociones y venderlos por un solo precio. O finalmente lo podemos hacer por suscripción que es el típico modelo que pagas y mientras pagas tienes acceso a los cursos y cuando dejas de pagar pues lo pierdes. Seguro que os suena más de una academia de este tipo. vale Ahora voy a decir la combinación de plugins, creo que voy a decir únicamente la combinación que yo elegiría de, de cada uno de estos casos porque las tres respuestas aquí son un poco engorrosas y lo que os quiero decir es que en el caso de vender por unidad lo que os he dicho antes ya valdría cualquiera de las combinaciones. Y ya cuando queremos vender o bien por packs de cursos o bien por suscripción entran en juego dos plugins que son muy conocidos. Esto, Juanca, como has dicho que iba, el, el traca-traca este. Vale, que son estos de aquí. Esto, mira, parece James Bond esto. <risa> Serían Resty Content Pro y Easy Digital Downloads. No sé si os suenan, pero son plugins que facilitan mucho lo que es eh, crear sitios web de membresía y de, y de suscripción. En este caso de la venta por packs de cursos, si no vamos a hacer suscripción, yo personalmente recomendaría utilizar LearnDash más WooCommerce porque el WooCommerce es gratuito y ya nos incluye todas las facilidades de pasarelas de pago, etc. Pero en el caso de que queramos vender por suscripción, en base a mi experiencia, ya no utilizaría tanto eh, WooCommerce, sino que pasaría a utilizar este que se ve aquí, Restrict Content Pro porque está muy bien pensado para crear sitios web de, de membresía y es súper súper simple de utilizar y además se integra perfectamente con LearnDash. En el caso de que alguien esté utilizando Easy Digital Downloads ya en su proyecto, también se puede hacer eh, el crear un sitio web de membresía, pero se utiliza la extensión Re Recurring Payments, que es una extensión de, de pago, a pesar de que EDD es gratis, se puede utilizar esta extensión de, de pago. Y finalmente, si decidimos utilizar WooCommerce, hay una extensión que ofrecen también Premium que permite poder o sea, permite gestionar las suscripciones y tiene un coste, no sé si, de 199 dólares. Deciros que al final de la charla os he puesto un enlace que tiene una lista con todos los plugins, con un enlace a cada uno de ellos, porque al final mi objetivo es que os llevéis a casa una guía, como os he dicho antes, y no os preocupéis ahora de, del precio que tiene nada. Vale, de nuevo damos un salto en la máquina y vamos a parar a una especie de, de sala de estas de, de Indiana Jones que está todo lleno de tesoros y encontramos un cofre que tiene dinerico. Entonces aquí, ¿qué pregunta nos hacemos? Pues Esmergilda, que creo que se llamaba así, eh, se pregunta por las formas de pago. Al, a la hora de ofrecer pasarelas de pago tenemos distintas opciones. Las más conocidas, no sé si os suenan, son Stripe o PayPal. PayPal seguramente sí. Después tendríamos RedSys. Eh, bueno, primero de todo, Stripe o Paypal. Eh, Stripe permite hacer pagos con tarjeta. Paypal no hace falta describirlo. RedSys es cuando pedimos a nuestro banco que nos haga un TPV virtual para poder hacer pagos con tarjeta. Offline, pues es offline. Hay, hay academias que yo he creado que como hacen formaciones a empresas no quieren hacer la venta directamente en web, sino que prefieren cerrar el trato fuera, les cobran eh, una transferencia y les dan acceso a cierto número de, de alumnos. Y después estaría el tema de la multidivisa, que es un poco más caótico, ahora os diré, pero esto se trata que dependiendo del país, cobramos con una divisa o con otra. Sí. Al habla una novata extrema, ¿vale?, si quieres integrar pagos como Apple Pay y cosas por el estilo... Stripe incluye Apple Pay. Vale. ¿Sí? Sí, sí, solo vale. era eso, gracias. He dicho que era súper novata, así que... No, sí, pues sí. <risa> eh, vale, si queréis integrar Stripe o PayPal, cualquiera de los plugins que os he dicho los, los integra automáticamente. Esto significa que no hace falta ninguna extensión, solo os creáis una cuenta o en Stripe o en PayPal y luego lo configuráis. Siempre tienen documentación muy sencilla de los pasos del paso a paso que tenéis que seguir. Y aquí deciros pues lo de siempre, que Stripe se queda menos comisión y Paypal se queda algo más, pero Paypal por contra, dependiendo del país, se conoce más que no Stripe. Al final, al cliente le da igual que sea Stripe porque no ve nada, sino ve que se puede pagar con tarjeta, pero hay, como os digo, países, sobre todo en Latinoamérica, que se fían más de, de Paypal. Si hablamos de RedSys, aquí tenemos, ¿dónde está? allí está al final de todo, tenemos a Conti que creó la extensión premium de WooCommerce RedSys Gateway, que, es, que básicamente funciona con WooCommerce y por tanto si, si sí o sí queréis eh, llegar a un acuerdo con vuestro banco porque os ofrece menos comisiones de las que se quedaría Stripe, en este caso pues, yo recomendaría utilizar su, su extensión, que además es oficial de, o sea, esta, eh, esta forma parte del repositorio oficial de plugins de, de WooCommerce, que es Solvente. Después, si es offline, como os he dicho antes, quiere decir que la transferencia se hace por la cuenta de, de, de la empresa, de las empresas, y por tanto da igual cuál sea el LMS que utilicéis. Luego dais de alta a los usuarios manualmente y ya estaría. Y luego ya si, si estamos pensando en hacer multidivisa, cosa que no os recomiendo, eh, se tendría que hacer sí o sí con, con WooCommerce, porque WooCommerce es quien ofrece más extensiones de, de pasarelas de pago. En este caso, por ejemplo, estuve haciendo un pro, he estado, bueno, llevo un proyecto actualmente, desde hace ya años que tiene el público en España y en Argentina. Y en Argentina la gente está acostumbrada a pagar con mercado pago. Entonces sí o sí se tuvo que hacer con, con la parte de multidivisa, utilizamos WooCommerce y aparte de cobrar con Stripe, le añadimos la de mercado pago. ¿vale? Y aquí me gustaría hacer otro inciso, que es que en, en esta misma academia hemos hecho ahora un cambio y existe la posibilidad de integrar un, un sistema de pago que es de Hotmart, no sé si os suena Hotmart, es como una plataforma de, de, para subir cursos, eh, que no es software libre ni nada, es decir, no, esto no va con WordPress, pero lo que, lo que tenéis que saber es que sí que ofrecen muchas facilidades para, para hacer pagos en, en multidivisa, y lo que ofrecen ahora es poder coger el checkout e incrustarlo en WordPress con webhooks. ¿vale? Sí que tienes que ser desarrollador o desarrolladora o contratar a alguien para que lo haga, pero es posible. Esto lo digo para quien quiera digamos sí o sí ofrecer multidivisa, que de nuevo yo no lo recomendaría. Vale, damos un nuevo salto, vamos a parar a esta especie de escaparate, que no sabría decir exactamente qué tipo de alimentos vende, pero hay como mucha variedad, ¿vale? Y a nuestra protagonista le saltan las alarmas, las alarmas de peligro. ¿Por qué? Porque al ver tanta variedad se pregunta si podría vender algo más en su plataforma. Ya sé que no tiene sentido la historia, ¿vale? Pero tenía que buscarle un hilo argumental. Pues, ¿qué se puede vender más en una academia? Se puede vender un producto físico... En este caso sí o sí se va a tener que utilizar WooCommerce porque es quien mejor preparado está y el, y el más solvente. Si queréis vender producto digital entonces tenéis la opción de EDD que está pensado en este caso también para lo que es venta de, de infoproductos y si lo que queréis es vender servicios que quizás es la única cosa que yo os diría que vale que adelante pues lo podéis hacer con cualquiera de estos o directamente un servicio normalmente se vende en el offline es decir que la web sirve para patrocinar vuestro servicio y os contratan por fuera y por tanto da igual que lo hagáis, o sea, no hay peligro en ese caso. ¿Pero por qué digo que hay peligro? Pues porque si en una misma instalación de WordPress metemos un WooCommerce en el sentido de vender producto físico, metemos una academia y vamos liando todo lo que es el listado de clientes y luego tienes que hacer exportaciones, cambiar del MS, es decir, se monta ahí un pifostio pues que no se lo deseo a nadie que tenga que llevar luego ese proyecto cuando vengan mal dadas, porque mientras todo va bien, Realmente no se va a notar, pero si crece mucho una cosa u otra y hay que migrar algunas cosas, pues va a ser más complicado siempre el poder eh, sacar esos datos. Vale, otro salto. Eufrasia llega a esta habitación, hay una maquinaria un tanto compleja y eso le hace preguntarse en su ruta y aventura hacia, hacia crear su propia academia online qué tipo de curso debería ofrecer, qué relación tiene con la foto, pues eso ya lo decís vosotros. <risa> podrían ser, que se pregunta si podría crear un curso sencillo, esto significa pues, que está basado solo en lecciones, el típico curso que tienes pues, un listado de lecciones y no hay nada más, o podría ser que quiera ofrecer eh, un curso con elementos jerárquicos, es decir, que tenga módulos, lecciones, eh, esto suele ser lo que se suele ver, ¿vale? y lo que yo recomendaría, en, en ambos casos podéis utilizar cualquiera de los dos plugins que os he dicho, LearnDash o, o Sensei, como os he dicho están muy a la par, y en el caso de que fuera simple y que solo fuera un curso, de nuevo con un custom post y pues serviría, pero yo pues, os he puesto un asterisco porque no sería lo recomendable, a no ser que tengáis un perfil de desarrolladores que podáis hacer luego capas encima, si no es bastante complejo. Damos otro salto, cambiamos a una sala del tiempo y eso hace que se pregunte... La duración y el acceso al curso, es decir, cuando el usuario compre nuestro curso, qué tipo de duración queremos ofrecerle, que cuando lo compre tenga acceso a Lifetime, que es de las mayores mentiras que se han dicho jamás en Internet, esto de que lo tienes para toda la vida, porque lo normal es que aunque pongamos eso en las condiciones de contratación se diga algo como cuando cierra la academia, el Lifetime se acaba, ¿vale? Por ediciones, que significa que tiene fecha de inicio y fin. Esto tiene sentido sobre todo en academias que ofrecen formaciones que están ligadas a lo presencial. Hice, por ejemplo, una academia que era de, de, de idiomas para niños de inglés y entonces lo que pasaba era que iba acorde con el curso escolar y entonces tenían fecha de inicio y de final. Y duración limitada quiere decir que la gente se apunta y desde el momento en que se apunta empieza a contar. Por ejemplo, pagas el curso, entras y cuando pasa el año se te acaba el acceso. Bien, pues eh, todas estas cosas se pueden hacer de nuevo tanto con Sensei como con Lendash. Una pregunta, ¿por qué siempre señalas en Amarillo Lendash? Sí, buena pregunta, porque es mi favorito realmente, no me escondo. <risa> pero, o sea, entre los dos dijiste que eran muy similares, pero ¿qué sí. tiene ese, ese no sé qué, no sé dónde en LearnDash? Claro, el te tema te es que eh, Dash fue quien estuvo empujando el carro durante mucho tiempo, esto significa que ellos innovaron en todo, y luego llegó, o sea, la, no, llegó, llegaron los de Sensei que estaban bastante detrás de ellos y de repente, no sé si han metido un equipo de la hostia, pero han pegado un empujón bastante bestia y ahora han igualado casi todo. Por tanto, he puesto los dos eh, en el sentido de que os recomendaría estos dos, cualquiera de ellos, porque dependiendo luego del camino que vaya siguiendo la historia y de, vuestras, de vuestros requerimientos, puede ser que ya no podáis utilizar uno de los dos y solo funcione uno y haya como una especie de... Cool de Sac, que no sé cómo se llama esto. ¿En un... qué? Exactamente. Por eso he puesto los dos. Realmente hay, hay más LMS, ¿vale? Hay bastantes más, pero considero que estos son los mejores. Vale. Llegamos a una sala, de repente que hay un, un señor entrañable, que no sé, mira, aquí estaba mirándolo antes, no sé qué, le falta un pie, parece, o se la ha derretido y bueno, Todavía está un poco por mejorarse. Bueno, la cuestión es que está haciendo una videollamada, ¿vale? Y eso le hace pensar a Eufrasia, le hace preguntarse que, qué tipo de contenido debería servir en su academia. Por un lado está el contenido simple, esto significa pues, lo típico, que puedes eh, mostrar vídeo, puedes mostrar texto, imágenes, audios, y todo esto, lo bueno que tiene WordPress con el, nuevo, con el editor, ya no, ya no digo nuevo porque ya queda un poco casposo decir nuevo, el editor de bloques eh, lo incluye por defecto, no, ne no necesitáis nada. Si utilizáis cualquier LMS, cuando creéis la lección ya lo podéis eh, meter directamente. Luego, si queréis material de descarga, que es algo muy común, os recomendaría el plugin Download Monitor. Es, eh, hay varios que lo permiten, pero este está muy bien porque además te permite como proteger las descargas para que solo lo, los descarguen los que, los que están logueados. Y después, eh, inspirada en, en el abuelillo, pues se pregunta por qué no ofrecer formación en directo, algún tipo de webinar, eh, formación uno a uno. Y en este caso yo siempre les digo a mis clientes que en lugar de intentar hacer la mega innovación y meter un sistema dentro de la web, que lo que vale la pena aquí es, es utilizar cualquiera de los sistemas externos que ya son solventes y sobre todo tras la pandemia mucho más, y en este caso, si queréis hacer formación en directo, en el sentido de que aparezcáis vosotros en pantalla y vuestros alumnos al mismo tiempo, yo os recomendaría que utilicéis Zoom o Webby. Si queréis hacer webinars de forma muy sencilla, es decir, que hacéis formación, que se, que se haga un stream, que se vea en YouTube o en distintas redes, no sé en cuál más. ¿Tú lo sabes en Hawái, ¿En cuál más ahora? Webby? No <risa> LinkedIn creo que también está. ¿Twitter? ¿Juraría? Bueno, tú, Juanca, tienes más experiencia. Twitch, en Twitch también está. ¿Twitch también? Estoy, estoy en todo, en vale. Facebook, en Linkedin, en Twitch, YouTube, Twitter cuando tenía... En life, Periscope. ¿no? Por eso va realmente bien y tiene un coste bastante bajo. Y ya si es formación uno a uno, que ofrecéis pues, como una especie de clases particulares o un extra en vuestra academia, pues ya tiraría más de Google Meet o Skype. El tema de los pagos, pues lo podéis gestionar con cualquiera de los plugins que os he dicho antes y luego pues eh, con, pla con plataformas del tipo, que no lo he puesto aquí, TidyCal o Calendly, que son estas que puedes, como, eh, poder guardar ahora eh, para que alguien te guarde como un slot de tiempo y os reunís. También tenéis alternativas open source a todas esas herramientas que lo sepáis. Pues sí, <risa> os la lista tú. Y luego también está el contenido avanzado H5P. p alguien le suena H5P? ¿O suena sí En general no, no entiendo porque no se suele hablar mucho de esto. ¿Qué es esto? Pues de nuevo voy a volver al ejemplo de la academia online, aquella que hice para, para idiomas, para niños. ¿Qué pasa? Si tú a unos niños pequeños les pones una lección típica de estas de vídeo, texto y tal, los niños no van a estar ahí atentos ni medio segundo. Entonces, existe un, una especie de estándar de, de contenido que es software libre, lo digo aquí... <risa> para que no se me tire encima, eh, que permite crear contenido interactivo. ¿vale? Es, es super, o sea, está súper bien, puedes crear contenido, yo que sé, una sopa de letras, puedes crear que, es, que se puedan hacer drag and drop, hacer como pequeños juegos, que esto hace que el, que el niño en sí pues, se interaccione más y realmente haga, haga el contenido de, de, que le estamos ofreciendo. Y este contenido, a pesar de crearse fuera de WordPress, hay un plugin que luego lo integra, porque al final no es más que código HTML y JS lo que genera esto. No tenéis que saber código vale, para generarlo, se puede generar con, con un constructor visual y, y es muy simple y es gratis. Vale, Cambiamos de escenario, vamos a parar a una especie de casa tenebrosa que parece la casa de Black de Pes. y aquí estamos en esta puerta y viene otro giro de guión que no tiene ningún sentido y la pregunta que se hace por el tema de la puerta es sobre el acceso. ¿Qué tipo de disponibilidad va a haber en este curso? Queremos que... bueno <risa> no te rías... Eh, queremos que haya acceso total desde el principio, es decir, que alguien pague y pueda acceder a todo el contenido, o queremos que se vaya liberando poco a poco. Esto es lo que se llama el goteo de contenido o drip content. Para que se entienda qué es esto del goteo, os voy a poner otro ejemplo muy simple. Imaginaos que dais cursos de guitarra, ¿vale? Aprender a tocar la guitarra nos aprende en un día, pero tú puede ser que tengas un único curso y que quieras cobrar una suscripción durante un año, ¿vale? Que cada mes os vayan pagando, pero el acceso sea al mismo curso. Si nosotros diéramos todo el contenido desde el inicio gratuitamente, esto provocaría que una persona pagara el primer mes, se lo viera entero, si es un poco avispado se lo descargaría y ya no lo no, no necesitaría. ¿vale? De esa forma es una especie de cautiverio, bueno si realmente tiene sentido, lo que hacemos es liberamos la lección 1 tal día, cuando pasa una semana y han practicado liberamos la segunda y así consecutivamente. Eh, formas de hacer Drip Content, hay tres principalmente, esto significa, una, una posible sería por fecha, si vosotros tenéis claro de que vuestro curso funciona por ediciones, podéis decir, pues el día 15 de enero sale la primera, el día 30 sale la segunda y de esa forma. Después, según fecha de suscripción, esto puede ser que tengáis un curso Evergreen, que se pueden apuntar en cualquier momento y lo que queréis es que... Desde el momento en que se apunte, lo, el curso de guitarra tendría sentido en esto. Desde el momento en que te apuntas, cuando pasan 15 días, se libera la segunda y así vamos haciendo. Y finalmente, hay una forma muy cutre, pero que tengo un, una clienta que lo hace así, que es que ella funciona también por, por, por año escolar y dice: No, yo lo quiero todo en borrador y cada día yo le doy a publicar porque así sé que se ha publicado y que no. Pues por poder se puede hacer, ¿vale? Y de nuevo se pueden hacer tanto con LearnDash como con Sensei. Cambiamos de escenario y vamos a parar a esta habitación donde hay una chica concentrada, está haciendo un examen y eso, como imagináis, le hace preguntarse a Eufrasia si tendría sentido también que su academia ofreciera evaluaciones. ¿vale? Cuando hablamos de evaluaciones hay dos tipos, una serían de tipo autoevaluable, esto significa que nosotros las pruebas que creamos en la academia se van a autocorregir solas, nosotros las creamos una vez, definimos un test, ya sea de una sola respuesta o multirespuesta, de rellenar espacios en blanco, aquello que hacíamos de pequeños típicos en los exámenes, que teníamos un texto y nos dejaban un espacio y, y teníamos que poner la palabra, pues esto se puede automatizar, que si la palabra es correcta te, te evalúa eh, automáticamente y finalmente el tipo de pregunta que puedes ordenar con drag and drop, imaginaos que salen distintas opciones y las puedes como mover y si acert, acert, acierta el orden pues sería correcto. Y luego hay otro tipo de formaciones, por ejemplo un curso de escritura online, que lo que queremos es ver si realmente el alumno está aprendiendo y le vamos a pedir que nos envíe un texto, una disertación o lo que sea. Pues Para tipos de pregunta abierta o entregables eh, se puede hacer también con los LMS, pero eh, requiere una, una corrección manual por parte de, del profesor o profesora cambiamos de habitación donde estaba la chica, esta chica tiene titulitis y eso significa que tiene colgadas las orlas y este tipo de cosas en su casa y eso le hace preguntarse si necesitaríamos también ofrecer certificados en nuestra academia. Yo personalmente, como he dicho con la palabra titulitis, a mí me repele bastante el, el, el tema de los certificados porque si tu formación no es reglada, el que yo diga que en mi academia ofrezco un certificado, a lo mejor la hace ilusión a alguien, pero realmente no tiene ninguna validez. Pero en el caso de que sea una, una entidad que sí que tiene que certificar sí o sí que el alumno ha pasado por su, por su formación, que sepáis que tanto LearDash como Sensei ofrecen eh, una, unas extensiones que os permiten crear de forma muy sencilla estos, estos diplomas. Normalmente lo que hace la gente es que se descarga plantillas gratuitas desde Canva, ¿conocéis Canva? Supongo, ¿no? El editor visual. Pues eh, con Canva tú te descargas el dibujo, lo metes aquí, y luego, con este constructor, lo que se hace muy simplemente de forma muy simple es coger los datos del usuario, la fecha, el nombre del curso y tal, y, y luego queda impreso. Se lo, os lo podéis descargar como si fuera un PDF y lo tendríais listo. Y después, si ya queréis jugar otra liga, esto lo hice con una, con, con una academia, es que realmente este certificado tenga una trazabilidad. Para que se entienda esto donde puede funcionar hice la Academia de, de los ADF, conocéis lo que son los ADF aquí en Cataluña, es como una especie de, bueno es un grupo de voluntarios que son para que se entienda mitad bomberos mitad guardias forestales y, está, y, y entonces tienen que hacer una formación bastante seria para que les den el certificado y lo que no podíamos permitir era que se fueran pasando el certificado porque con ese certificado te daba luego el carnet que te permitía ir a pagar un incendio para que os hagáis una idea. Entonces con, con estas extensiones que os he puesto aquí, el, el Certificate Tracker for LearnDash y el Certificate Verifier for LearnDash, eh, podéis tanto generar el código como luego validarlo. ¿vale? Cambiamos de nuevo, damos otro salto y vamos a parar a, este a esta especie de dashboard de Power BI que parece un poco galáctico y esto nos hace pensar si tendría sentido que nuestra academia tuviera analíticas, es decir, generara informes, eh, se pudiera controlar el progreso del alumno, etcétera. Cuando un alumno hace un curso, agradece bastante el hecho de poder marcar qué lecciones ha hecho y cuáles no, para que cuando vuelva sepa dónde se ha quedado, qué es lo que tiene, etcétera, pero para el profesor también es súper útil, si nosotros somos los profesores, poder ver cuánto llevan en, en cuanto al progreso, si se ha quedado algún alumno rezagado, poder enviarle un mensaje, etcétera. Por lo tanto, estos plugins, en el caso de LearnDash, necesita el plugin que se llama ProPanel, que es como una cosa que sacó el propio LearnDash para generar estos informes simples. Y en el caso de Sensei no necesita nada, ya lo hace. Pero ya os digo que estos informes son muy básicos. vale, Simplemente lo que se obtiene, es, si pedís los informes de un curso, os da el listado de alumnos que tiene, el correo, cuándo empezó el curso. Eh, no da datos muy relevantes. En el caso de que queráis y que os requieran datos eh, importantes, Aquí es, te respondería a tu pregunta de antes, aquí ya no podemos utilizar Sensei, sí o sí se tiene que utilizar LearnDash y una extensión que se llama Cani Toolkit Pro y esta extensión, una de las cosas buenas que tiene, aparte de añadirle como superpoderes a, a LearnDash, lo que le hace es traquear el, el tiempo, es decir, saber el tiempo exacto que un alumno está en el, eh, haciendo el curso. Esto que parece a simple, a simple vista muy sencillo, es súper complejo porque algo tan simple como poner a, a el play, tú pones en, en play una lección que dura 40 minutos y te vas a sacar el perro y realmente no estás haciendo la lección, entonces se vuelve complejo el hecho de que cambies la pestaña y te pones a ver Netflix, pues este tipo de cosas las controla esta extensión, porque tú le puedes decir, vale, cuando pasen 5 minutos y si no ha movido el ratón, eh, muéstrale un mensaje y dile, sigues ahí y si no responde, deja de contar el tiempo. ¿Dónde sirve esto? Porque puede parecer una tontería, pero hay realmente formaciones regladas que te piden sí o sí que sepáis cuál es el tiempo real que pasa el alumno en, en la plataforma. Y a pesar de que existen triquiñuelas, porque no sé si sabéis que con el teletrabajo se han, han proliferado las herramientas del tipo hacer clic cada X minutos automáticamente para que el Teams no sepa que estás ausente, eh, se podría digamos, un poco burlar, pero por, por norma la gente no suele conocer eso. Y luego ya hay otra cosa ya ultra compleja, que no sé si os sonará, que son los LRS, que esto es ya cuando estamos ofreciendo, si queremos crear una plataforma de formación para una universidad, esto ya es proyectos súper grandes, ¿vale? El LRS, para que se entienda, y no, lo, no voy a extenderme mucho, es eh, tener un nivel de métricas súper, súper exhaustivo. Hasta un nivel de que se, tiene, se necesita como un servidor propio para estas métricas y luego se hace como... Eh, Business Intelligence sobre estos datos para poder tomar decisiones en cuanto a si la formación tiene sentido, si hay que cambiar cosas, etc. Ya os digo que esto no se suele ver, al menos yo con clientes no me lo he encontrado. Hubo un cliente que quería, decía que lo quería, cuando le expliqué lo que era dijo va a ser que no lo quiero. Y finalmente está una cosa muy suculenta que son las homologaciones, que es el tema de Fundae, la tripartita y, la, y, y homologaciones de la Generalitat, que esto es lo típico, que tú creas una academia, y ofrece formación a empresas y esa empresa que te contrata no paga la formación, sino que la paga el Estado. Por eso suele ser bastante interesante y la gente le suele interesar esto. Eh, deciros que no solo es la plataforma lo que es donde te lo tienes que currar, sino que hay todo un proceso de homologación eh, con trámites que no es nada sencillo. Lo digo por si alguien piensa, Buah, voy a crearme una con estos plugins y ya lo tengo. vale. Eh, es muy, o sea, Solo admite un tipo de cursos, no admiten cursos de todo tipo. Son como cursos para formar trabajadores. vale. Entonces, en resumen, WordPress puede hacer esto. Yo siempre digo en las charlas de que WordPress no lo puede hacer porque te piden un nivel de trazabilidad muy grande. Esto quiere decir que tú tienes que tener una plataforma donde un inspector o inspectora pueda entrar en esa plataforma y decir, vale, quiero que de, de fulanito de tal, este alumno, quiero que me saques absolutamente todo lo que ha hecho la plataforma. Si ha hablado en un chat, en qué lecciones ha estado, cuánto tiempo ha estado, a qué hora se ha conectado. Es decir, pide una serie de cosas que con WordPress, pues a no ser que seas el, el super megastar desarrollando, la super megastar es bastante complejo. Aún así tengo que deciros que nosotros hemos burlado el, el sistema un par de veces y lo hemos logrado y han pasado las homologaciones y, y ha funcionado ¿qué he utilizado? pues básicamente he utilizado eh, lo que os he dicho antes nerdash eh, Propanel, Ancani Toolkit Pro y sí que ha hecho falta que desarrollara yo código aparte, es decir, con plugin solo no funciona, porque se requieren como os digo una serie de cosas, tenéis que darle como un perfil propio a los inspectores para que entren y no se carguen la web y puedan al mismo tiempo darle un botón y se descarguen todo es bastante complejo, aquí ya estaríamos hablando de un proyecto bastante carete Cambiamos y estamos llegando al final, no preocuparse, pronto nos comeremos las empanadas eh, y vamos a parar a una especie de clase donde hay un profesor que da un poco de miedo, que está mirando a una pizarra, yo puse que estuviera escribiendo pero esto fue lo más guapo que me salió y eso nos hace pensar si queremos que nuestra academia tenga varios profesores ¿vale? y si queremos ofrecer soporte. Lo normal, bueno, Normalmente puede ser que encontremos academias de, de solopreneurs, es decir, de, de personas solas que están ofreciendo una formación y en ese caso no hay problema, pero se suele ver bastante, sobre todo si te dedicas a crear academias, que las empresas, sus cursos los crean varios profesores. Entonces, es interesante que, sobre todo si funcionan por ediciones, se crean grupos de alumnos y a estos grupos de alumnos se les asignan profesores. Os he dicho antes que se podía ver el progreso de los alumnos. Pues esos profesores, si ven que eh, alguien se ha quedado rezagado o lo que sea, pues le pueden escribir, preguntar si todo va bien o lo que sea. Y luego está el tema del soporte. El soporte quiere decir que haya comunicación entre alumno y profesor, ¿vale? Entonces, aquí hay varias casuísticas. Una es que vosotros hagáis un tipo de cursos que no requiere soporte. Yo tengo un amigo que tiene una academia de hacer ejercicio en casa y él dice, yo no ofrezco soporte, ya ven los vídeos, ya saben cómo se hace y no me tienen que molestar. Después también hay academias que solo quieren hacer soporte técnico, esto quiere decir que solo quieren aceptar mensajes de gente que diga oye no me va la contraseña o lo que sea, pues en ese caso sí le ayuda y luego está lo que yo recomiendo es que ofrezcáis soporte y realmente ayudéis a los que tengan dudas en las lecciones porque esto es lo que diferencia el que no compren vuestro curso pirata porque seguramente si vuestro curso triunfa lo van a piratear sí o sí o, dire o directamente lo quieran porque sepan que estáis vosotros detrás resolviendo vuestras dudas ¿vale? ¿Qué formas tenemos de ofrecer este soporte? Pues el más simple y que está bien es ofrecer un formulario de soporte, cualquier eh, plugin de formulario funcionaría y esto sobre todo es muy útil si, si estáis creando cursos que traten temas delicados donde el alumno no se sentiría cómodo preguntando algo y que se viera de forma pública. Por ejemplo, yo que sé, un curso de... Es que no se me ocurrará nada, que no, que no sea turbio. Eh, <ríe> pensemos... En mi academia, ¿vale? mi academia son cursos de programación. Aquí justamente ocurre lo contrario. Yo quiero que el alumno que tenga una duda, pregunte algo y lo vea todo el mundo. ¿Para qué? Para que me moleste lo menos posible. Si alguien se ha equivocado ya en una cosa, o sea, si alguien tiene una duda y la vuelve a tener otro alumno, quiero que lo puedan ver todos, ¿vale? Eso, ¿cómo se puede hacer de forma fácil? Pues se puede hacer con los propios comentarios de WordPress. Sabéis que cuando estáis en un blog podéis poner comentarios, pues el mismo sistema que se utiliza lo podéis utilizar con las lecciones. Se integra de forma automática. El problema que hay con los comentarios de Wordpress es que si alguien escribe un comentario en tu web, la única persona que recibe un aviso por mail es el administrador normalmente. Pero si tú, si tú tienes profesores, no lo reciben los profesores. ¿vale? Entonces, para que ocurra esto, que lo reciban los profesores y que cuando el profesor responda, lo reciba el alumno, yo tuve que hacer un código personalizado que se encargaba de esto. Sé que hay un plugin gratuito que se llama algo así como Comments Subscriptions o algo así, para que las personas se puedan suscribir a los comentarios, pero la verdad es que a mí no, no me gustó demasiado. Y finalmente, cada vez se ve más el hecho de utilizar una herramienta externa, seguramente suenen, suenen eh, WhatsApp y grupos de Facebook, por supuesto, esto estaría pensado cuando nuestra audiencia de los cursos no es demasiado técnica eh, y no le queremos pedir que se unan, por ejemplo, a un Discord o a un Slack, que son dos de las plataformas que hemos usado nosotros, y después también estaría, por ejemplo, Telegram. Eh, qué es... la vida? ¿Por dar soporte por WhatsApp? Ya, bueno, sí, nada recomendable. No, no, no. Pero se suele utilizar mucho WhatsApp para poner en, en el carrito, antes de comprar, cuando alguien tiene una duda para que os escriban. Y yo lo sé por experiencia de mis clientes, yo tampoco he dado ese paso, no, no me apetece, pero sé por clientes que funciona, que la gente realmente pregunta por allí cuando tiene dudas. Eh, ¿Cuál es el problema? Que si vosotros tenéis un curso... Pues no hay ningún problema porque pagas el curso y tienen acceso siempre aquí. Pero si tenéis un sitio web de membresía que mientras paguen le ofrecéis soporte, pero cuando no, ya no queréis ofrecer soporte, ¿qué pasa? Que si tú lo tienes metido en un grupo de Facebook, tendrás que ir entrando cada vez que salga alguien de baja para quitarlos de ese grupo. Existen, en el caso de Discord, existen bots que permiten hacer esto automáticamente. En el caso de Telegram existe Overgroups, ¿no? que se llama así, de, de Víctor Correal y, y Guillén Santapau pero en los otros casos es un poco más eh, manual. Y ya llegamos al final, este es el último salto, como hemos visto ya, Eufrasia ha ido resolviendo muchas de las dudas que tenía y tiene más o menos claro cómo hacerlo. Y aquí lo, lo que os he puesto es que es una nave espacial que está a punto de entrar en una galaxia en el sentido de que es una flipada esta foto. ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que podemos hacer un montón de flipadas cuando, cuando creamos una academia online. Realmente a mí cada cliente que me llega nuevo me pide una cosa nueva, y no, no acabaríamos nunca realmente con esta charla. Entonces aquí he puesto varias de las que me suelen pedir que no son dentro de flipadas no son demasiado, pero son muy comunes. La primera es el tema de integrar con un servicio de email marketing. Nos interesa que si alguien compra nuestro curso automáticamente pase a una lista de suscriptores para luego realizarle campañas, escribirle. Ahora está muy de moda el tema del correo diario, etcétera pues esto lo podéis hacer, por ejemplo, con MailPoet, es un plugin gratuito, hasta X número de, de usuarios, está integrado en WordPress 100%, pero luego todos conocéis ActiveCampaign, eh, MailChimp, etc. ¿vale? Después, eh, integrar con un sistema de facturación. Esto es súper interesante cuando nuestra academia ya tiene un volumen de ventas importante. Al principio, pues si tenéis que hacer una factura, la hacéis a mano y no, no va a pasar nada. Y sobre todo si os dirigís a profesionales, en mi caso los alumnos son programadores, la mayoría son autónomos, casi todos me piden factura. Si tuviera que estar a mano cada vez teniendo en cuenta que es un sitio web de membresía y cada mes pagan, pues eh, sería bastante tedioso. Deciros que aquí si utilizáis WooCommerce, hay algún plugin de WooCommerce que se adapta a la normativa española, pero yo lo que os recomendaría sí o sí, si vais a dar este paso, es que utilicéis un sistema como factura directa, es un software as a service que funciona súper bien y además, eh, ¿conocéis Zapier aquí? Zapier es una, es una cosa que permite crear autom automatizaciones. Digamos, si pasa tal cosa, que pase otra. Entonces, este servicio de Zapier, tú le puedes decir, si alguien paga en, en la pasarela de pago, me creas una factura. Y automáticamente con esto se le puede enviar al cliente y, y funciona muy bien. Yo lo recomiendo. Y después, si queremos hacer ya ultra flipadas de crear embudos de ventas, si somos expertos en marketing y queremos hacer upsellings, downsells, etcétera, pues aquí sí o sí tenéis que trabajar con WooCommerce. Hay un plugin que funciona muy bien, yo he utilizado, se llama CardFlows. Es muy caro este plugin, ¿vale? Porque permite hacer cosas para que os hagáis la idea de que si alguien acaba de, de pagar un curso, automáticamente sabéis esta técnica que pagáis un curso y os sale una pantalla con un vídeo que os dice, hey, espera, espera, que si te quedas un minuto no sé qué y, cumplas, y compras este curso que no está público, os va a salir a un precio más reducido. Pues esto se hace con, con CardFlow y además en el momento en que tú le das al botoncito verde, te cobran automáticamente. No tienes que poner ni datos bancarios ni nada. O sea, realmente lo venden caro porque es muy peligroso esto. Y luego el downsell quiere decir que en el momento que le dices no no me interesa te lleva a otro vídeo que te dice ay no pero si no quieres comprarme esto cómprame esto un poco más barato y tal total que yo tengo clientes que utilizan esto y de verdad que aumenta el ticket medio de lo que es de, de comprar un curso te acaban comprando dos o tres porque a, aparte hace otra cosa otra flipada más que, que sale bastante a cuenta y finalmente no sé si os suena el concepto del fomo que últimamente está como muy muy en boga que es el tema del fear eh, del miedo a perderse algo vale que es esto de, que se utiliza ahora como estrategia de marketing, que lo que hace la gente es decir, si te apuntas antes de tal día, tendrás acceso a este contenido. Si pasa ese día y no te has apuntado, ya no tendrás acceso. Para gestionar esto de forma técnica, está Restrict Content Pro más una extensión que se puede hacer. Y ahora sí que sí, fin de la turra. Eufrasia, si os fijáis, era la broma, realmente he puesto los dos nombres. Ha llegado al fin de su aventura. Como la podéis ver, ya está relajada y tranquila. Ya sabe qué planes tiene que utilizar. Y como os he dicho, eh, si queréis el listado de plugins, lo tenéis en davidpelalvarez.com barra plugins. Muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier duda, aquí estoy. Si tenéis alguna duda... Si no comemos, ¿eh? <risa> ¿Nada? ¿Ninguna? ¿Nadie se anima? No muerde, ¿eh? Sí. Pues. Eh, ¿No has planteado la posibilidad, por ejemplo, de, de integrar la, lo que es la academia sí. con, con una estructura de uh, comunidad virtual, tipo BuddyPress o algo parecido? Sí, no lo he planteado. Normalmente eso lo ponía y se lo planteaba a mis clientes para el tema del, del soporte, etc. Pero la verdad es que a día de hoy, cuando te diriges a, un, a cualquier sector del público, tú le hablas de un, de un foro y la gente no sabe manejarlo. Entonces, como que te requiere mucho trabajo de formarles y yo desistí en ese punto. Es como que le resulta más fácil el, el salto a Discord, por ejemplo, que trabajar con Vivipress o Buddypress o hacer el, el tema de comunidad en WordPress. A mí no me ha funcionado. No tanto por el foro, pero por el hecho de las herramientas que ofrece en cuanto a comunicación entre alumnos, alumnos profesor... Uh -huh. ¿Vía correo, vía mensajería instantánea? Es posible, sí. O sea, Poderse puede hacer, ya te digo, si, si, lo, si lo he quitado es porque mi experiencia no, no, no, me, ha sido, no me ha sido bastante buena experiencia. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Acuerdo con lo que dices, justamente esta semana yo he tenido que hacer una integración en una academia online de un foro. Y es justo por esto. Porque lo que necesitaban en la escuela online esta era poder hacer ejercicios con los alumnos. Entonces los alumnos se suscriben a un curso y ese curso tiene un par de lecciones que hacen análisis de un libro, análisis de no sé qué. Entonces toda la comunidad de alumnos ahí van subiendo sus resúmenes, hablan entre ellos, y yo pensaba que no iba a funcionar, pero pero sí que les da mucha vidilla y depende un poco del perfil de público y demás, pues igual se sienten más cómodos con un foro, porque un foro es muy sencillo, o sea, al final entras en un tema, comentas. Ya cambio, pero cuando hablas de hilos y tal, yo por experiencia analizo que es un hilo. Eso, para según qué perfil de gente es bueno, según qué perfil. Nosotros somos programadores y cuando salió Slack, eso era Mordor. Porque, vale, nosotros no podíamos registrar, pero es que estábamos nosotros solos porque nadie sabía registrarse en Slack. De hecho, más de uno nos ha pasado alguna vez de intentar, no sé cómo registrarme, me ayudas, Si te pones a ayudarlo y no sabes hacerlo ni tú, ¿sabes? Sí, Es imposible eso de entender. Creo que había una persona ahí detrás. Sí, he eh, cuando ves... Muy buena charla. Eh... Muchas gracias. Eh, se me ha ido sí, perdón eh, claro, tú ves esto y dices, hostia, que guay ahora estamos un poco en el rollo de cómo gano pasta pasiva sí. eh, me gustaría que me dijeras teniendo en mente este perfil ¿no? del, guau, pues me hago cuatro cursos de gano pasta ¿qué le dirías a una persona de ese tipo? clarísimamente que no lo haga ¿Por qué? Yo, Porque yo llevo desde 2015 siendo instructor online bueno, de hecho llevo desde antes de 2015 siendo instructor online, antes empecé en Udemy, y etcétera y es un. O sea, hay la falsa creencia ¿no? de, de, de que esto es como los perros con longaniza. Es que se ata a los perros con Y realmente ni de coña. O sea, pensad que conseguir cada, cada usuario es muy costoso. Aquí lo más importante, y a quien sí le recomiendo hacerse una academia, es quien tenga una comunidad muy grande. Si no, vais a tener que pelear cada cliente. Aquí Nawai lo sabe mejor que nadie también. ¿Alguien más tiene una academia aquí? Propia. Pues realmente, eh, no es por desilusionar realmente, eh, pero es. Importa más la comunidad que tengas detrás eh, y el trabajo que hagas detrás que no tanto lo, lo que te ocurre en los cursos, porque el hacer el curso es lo más fácil, el, el que tú aprendas a editar un curso, pues vale, pero el, el con, convencer a alguien de que te compre esa formación, que te pague cada mes, eso es muy complejo realmente, no, yo por lo menos no soy rico todavía, no estaría aquí seguramente. Sí, Pero... no, no, gracias. Te lo pregunto porque vamos a decir que con la gente que me muevo hay mucho este rollo de oh, monto unos cursos que lo petamos. Yo, técnicamente, no sabía lo que era. Yo ya solo hacer los cursos me da pereza, te, te lo digo, y viendo todo lo que hay por detrás y ya encima que tú ya tienes que hacer una inversión inicial, que no es un Mestralo 4 plugins y vengo para adelante, <risa> era un poco decir, vale, eh, tú, tú que estás aquí, que sabes bien cómo funciona, ¿Qué dirías a alguien que es como, uy, oh, sé sí, sí? Yo le diría que si realmente, si, no paro de decir realmente, verdad Si tiene vocación por el tema de la educación, como he tenido yo toda mi vida, pues a mí me llena muchísimo. Yo me gano la vida creando academias realmente, otra vez. Eh, pero lo que, me da, lo que me da el dinero son los servicios. La academia sí, claro que me da, si no, no lo haría. Pero no es eh, no puedo cerrar la otra parte hoy en día y ya está. ¿eh? Bueno, muchas gracias. A ti. Una cosita, es que antes habías dicho que no recomendabas multidivisa, ¿por qué? Porque no está del todo bien implementado todavía. O sea, recomiendo multidivisa si en tu caso quieres ofrecer para un país muy concreto. O sea, lo que decía ¿no? de, de Argentina, si tú sabes que vendes en España y Argentina, pones esas dos pasarelas de pago, no hay problema. Lo que digo que no recomiendo es la flipada de que si te entran desde Brasil, desde Perú te cobren soles peruanos, si te entran desde México te cobren en pesos, si te entran desde tal, porque no hay ninguna solución que lo haga perfecto. Una cosa es que eh, WooCommerce tiene un plugin que te permite como mostrar la equivalencia, pero luego lo que a ti te pagan son en euros y al cliente le hacen la conversión igualmente y le cobran. Entonces por eso es un poco más lioso. Y además otra cosa muy importante relacionada con la pregunta que yo hacía, a veces nos pensamos que porque nuestros cursos sean en español vamos a tener usuarios de todos sitios, pero el, la cultura de cada país y el cómo se concibe el marketing y, y la educación es, cambia mucho. Es curioso porque Argentina es uno de los países que a mí personalmente más me compran, en, junto con España. Y hay otros países de habla hispana que no me compran ni Dios. A pesar de que puedas tener, por ejemplo, el, el Pay Perity Purchasing, que quiere decir que adaptas los, los precios a la divisa que eso es una cosa que no he tratado porque es un poco más avanzada, pero que se puede hacer y aún así no, no me compra a nadie. Por lo que decía, porque pasa con Argentina que tienen como mucha, eh, mucho afecto a los españoles y, y en este caso pues a mí me funciona en la programación. No sé si te he respondido, más o menos. ¿Quieres hacer algo así? ¿Te gustaría? Sería muy interesante. Pero yo diría que para la persona que quiere un curso más complejo, podría hacerlo por WordPress. Pero si a lo mejor ella quiere hacer un curso muy sencillo, podría utilizar Hotmart. Hotmart ofrece lo que decía antes, que el checkout lo tiene el que. ¿Qué has dicho, verdad? Udemy también, por ejemplo. Muchas gracias por tu pregunta. Aquí el problema está en que si vas a plataformas de terceros, la ventaja que tiene Wordpress es que todo lo que estás creando es tuyo. En cambio, hasta las plataformas de terceros... Udemy creo que no se queda la propiedad intelectual del curso. Ojo, tampoco, ¿eh? No, va, ha cambiado. Al inicio lo hacía. Sí, pero ya no porque estoy haciendo una migración y se claro, queda. Claro, pero inicio, o sea, lo ha cambiado porque se le habrá ido todo Dios, pero su principal foco era quedarse con tu propiedad intelectual. Sí, sí, antes, sí. Lo ha cambiado porque se ha visto sin clientes, pero si no se hubiera visto sin clientes, ahí no tenía la propiedad intelectual ni el tato. Entonces... A lo que me refiero es que siempre que podamos y siempre que creamos algo, lo mejor es crearlo en tu propio sistema como WordPress. Porque si vas a plataformas de terceros, igual hoy te funciona, pero mañana cambian las políticas y te quedas sin, sin facturar o sin modelo de negocio. Udemy es el ejemplo del de descuento continuo. Eso es Black Friday forever. Entonces... Yo estuve años en Udemy, si le sirve a alguien, y me fui porque acabé harto de eso. De que estaban en el eterno Black Friday y porque parecía un poco que la gente no... No se miraban, o sea El cambio de hacerlo a mi propia plataforma fue bestial en cuanto a, a los usuarios, en el sentido de que en Udemy se compra mucho por impulso, ¿no? pues lo ves a 9,99 y dices ya lo haré. Y lo que pasaba era que había alumnos que se metían en el curso y a lo mejor te hacían una pregunta que no tenía absolutamente nada que ver con el curso y era del estilo, oye has pagado 9 euros, yo he recibido 2,5 porque del afiliado te dan la mitad y me estás preguntando que cómo se hace esto que no tiene nada que ver con lo que yo enseño. Por eso tener cuidado si vais a un marketplace de este tipo porque pasan esas cosas. Vale, yo quería preguntar, bueno, todo lo que has explicado está muy bien porque es que mmm, da una visión muy detallada de según las necesidades que puedas tener, ¿no? Y yo me pregunto, por ejemplo, yo mmm, si quisiera montar, mmm, bueno, yo doy servicios a, a empresas eh, para utilizar como usuarios y muchas veces me encuentro que que me encuentro con la necesidad de montar una un academy para que la gente no pregunte mil veces las mismas cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué ruta aconsejarías para, para hacer un primer planteamiento muy básico, muy sencillo, y que en un momento dado, si la cosa pues, eh, prospera, pues, eh, puedas ir escalando ¿no? en funcionalidad? Vale, pues... Eh... Si tu objetivo no es cobrarles por ver el contenido, porque ya les cobras por fuera porque le has hecho un servicio en concreto, yo te recomendaría que tiras por Sensei LMS. Aquí he hablado de Sensei Pro. Sensei LMS es la versión gratis. Esto significa que tú les puedes dar un registro para que se unan y, y a ese curso de forma gratuita. Y de esta forma lo podrías gestionar muy, de forma muy sencilla. Además tiene la ventaja de que si el día de mañana quieres cobrar por ello lo que sea, haces un upgrade a, a Sensei Pro y entonces podrías seguir por allí. Para que no tengas que hacer ninguna inversión en ese sentido ni, ni siquiera inicial. Lo puedes hacer de forma muy simple. Muy y bien. lo agradecería a los alumnos, ¿eh? realmente, porque luego tiene toda la parte del progreso, del marcar como completo, etcétera. Y, y sería muy simple. Perfecto, gracias. A ti, muchas gracias. ¿Alguien más amigo? ¿No? Doméstica, por cierto, también está de descuento. Constante. Sí, ¿sí pero no? en doméstica te tienen que elegir ¿eh? para ser profe, no puede todo el mundo. Mm. Eso sí. Que sería un poco el cambio en ese sentido. Que en Udemy cualquiera puede y en doméstica tienes que ser como muy relevante en tu sector. Mm -hmm. Y te montan el decorado. Sí. sí. Bueno, pues sin ningún mes, Voldirres, mes. Bueno, muchas gracias a todos.